¿Tú hiciste esto? Estoy buscando la manera de olvidar los días grises donde andar o temprano envejecer Nada es siempre, ya lo sé Terminó donde empecé Frente mío ella me tose Me dice te amo y yo lo sé Ya no está puesta para las doce Me dice que quiere que caiga aún así Se si hiciera un poco más noche Bebemos un vino, me hace olvidar de todos eso Buscando y nada me llena como olvida toda esta pena pero Es que ya no se va Se mete en mi realidad Ya no la puedo sacar Pero es que ya no Ya no la puedo sacar. Ah, escuché su latir. Algo me hizo sentir. Que no lo puedo explicar. Tu maleficio ha <risa> sido para ti un mal parido. Para ti un mal parido.